La verdad es que yo creía que la cascada de coagulación me costaría muchas horas y no fue así. Descubrí un método facilísimo. Vamos a iniciar haciendo esto súper simple. Después veremos algunos detalles. La cascada de coagulación en sí se compone de factores que se nombran en números. Estos números van a ir del 1 al 12. Cuando un factor se activa, por ejemplo, tenemos el factor 7. Este factor al activarse va a generar factor 7 activado, o sea, hasta aquí todo fácil. Lo difícil a veces es que el factor 7 activado ahora va a activar otros factores que no estaban activados, por ejemplo el 10 está ahí sin activar y el factor 7 lo va a convertir en factor 10 activado, entonces es una cadenita, uno activa otro y bla bla bla. Para simplificar lo veremos como dos vías. Tenemos una vía que es la vía intrínseca que va a iniciar con el 12, dijimos que van del 1 al 12. Del 12 hacia abajo vamos a tener el factor 11, el 12 va a activar el factor 11. Aquí nos vamos a brincar uno que va a ser el 10, ¿por qué? Porque el 10 es el más importante y no lo vamos a poner aquí. Si nos brincamos el 10 del 11 seguiría el 9 y del 9 sigue el 8, entonces este activa a este, a este, a este y así. Y ahora del 8 sigue el 7, el 7 lo tenemos de otro color porque este ya es otra vía, por lo tanto esta es una vía, vía intrínseca, el amarillo otra vía, vía extrínseca y vamos a tener una tercera vía que es la vía común, o sea, se junta esta con esta y pues se la pensaron mucho en darle un nombre y es la vía común que va a terminar en la activación del factor 10. Ya dijimos que el 10 era el más importante. La vía común tiene otros factores como son el 5, el 2 y el 1. Y para recordar estos vamos a tener que 1 por 2, 2. 1 por 2 por 5 nos da 10. Y así es como llegamos al 10. Entonces pues ya tenemos nuestra vía intrínseca que ya vimos tenemos el 12, 11, 9, 8, del 8 nos vincamos al 7 del otro lado y luego tenemos el 10 el más importante y para llegar al 10 tenemos 1 por 2, 2 y 2 por 5, 10. Y ahora vamos a agregarle algunos factores. Si vemos la parte de los factores en color morado es más larga y esta es más pequeña, recuerden eso. Ahora vamos a agregar otros factores a nuestra cascada de coagulación. Y vamos a iniciar con uno de los más importantes, que son los tiempos de coagulación. Son pruebas que se utilizan para medir el tiempo en que se activa nuestra vía de coagulación. Estos tiempos son utilizados ampliamente. Se utiliza el plasma del paciente y se le agregan algunas sustancias que van a activar, ya sea la vía intrínseca de la cascada de coagulación o la vía extrínseca de la cascada de coagulación. ¿Y cómo se va a hacer esto? Bueno, se van a agregar sustancias que van a activar el factor 12 o sustancias que activan el factor 7. Y ahora vamos a agregar estos tiempos de coagulación que uno es el tiempo de tromboplastina parcial en el cual se activa al factor 12 y si vemos este tiempo... Es el que tiene el nombre más largo, tiene tres letras. Por lo tanto, lo vamos a colocar del lado donde tenemos nuestra vía más larga. Y el tiempo de protrombina solamente tiene dos letras. Y entonces este lo vamos a colocar del lado de nuestra vía más corta. Porque este tiempo sirve para evaluar esta vía y este tiempo sirve para evaluar esta vía. Ahora hablaremos de los anticoagulantes. Tenemos el anticoagulante heparina que es utilizado ampliamente, más adelante vamos a ver cómo funciona, pero heparina abreviado vamos a ponerlo como EP, y este tiene tres letras, por lo tanto lo vamos a colocar del lado donde está nuestra vía más larga. ¿Y por qué lo colocamos aquí? Porque la heparina va a modificar principalmente la vía intrínseca de la cascada de coagulación, por lo tanto la heparina va a modificar el tiempo de tromboplastina parcial. Por otro lado tenemos otro anticoagulante, warfarina, que lo vamos a abreviar WA, y este tiene únicamente dos letras, por lo tanto va del lado de nuestra vía más pequeña, y este anticoagulante va a modificar principalmente la vía extrínseca. Por lo tanto este anticoagulante va a modificar el tiempo de protrombina. Y ambos tienen dos letras y van por eso del lado de nuestra vía más pequeña. Ahora hablaremos de qué activa cada vía. Y en la vía intrínseca va a ser activada por el colágeno subendotelial, entre otras cosas. Pero si notamos este tiene tres letras. Entonces lo vamos a dejar del lado de nuestra vía más corta. Y importantísimo, el factor tisular va a activar nuestra vía extrínseca. El factor tisular, lo vamos a armar más adelante, es súper importante y tiene dos letras, por lo tanto lo colocamos del lado de nuestra vía más pequeña. Y cada vía tiene pues un nombre, ya vimos, vía intrínseca y vía extrínseca, que los vamos a abreviar de esa manera. Entonces recordemos, del lado donde tenemos nuestra vía más larga, tenemos los nombres más largos y del lado donde tenemos nuestra vía más corta, tenemos los nombres más cortos. Bueno, la cascada de coagulación es solamente eso, una activación en secuencia de los factores. Los factores van a estar circulando como proenzimas, ¿qué quiere decir esto? Que no tienen actividad, en ese momento no funcionan como enzimas y cuando se activan van a crear en su mayoría proteasas de serina, que son estas enzimas, no se asusten, la serina es solamente un aminoácido y la proteasa es una enzima que rompe proteínas. Entonces, una proteasa de serina es una enzima que rompe proteínas y que contiene serina como aminoácido. Y finalmente, ¿para qué queremos la cascada de coagulación? Pues para producir fibrina. ¿Por qué? ¿La fibrina qué? ¿Por qué la fibrina es tan importante? Vamos a iniciar recordando esto. Cuando tenemos un daño endotelial, nuestro cuerpo va a tener pérdida sanguínea. Para evitar eso se van a activar dos mecanismos que van a formar un trombo. Estos dos mecanismos se activan simultáneamente, los separamos para su estudio, pero se activan al mismo tiempo. Uno es la activación de plaquetas, primer mecanismo. Dos, la formación de fibrina, segundo mecanismo. La activación de plaquetas, la vimos en hemostasia primaria, está en otro video, no es más que la formación de un tapón plaquetario, mediante la unión de una plaqueta con otra plaqueta. Se unen mediante fibrinógeno, que es una sustancia soluble. Por lo tanto, este tapón plaquetario es temporal, se puede remover fácilmente. Para evitar que el tapón plaquetario se remueva fácilmente y el trombo pueda durar más tiempo, lo necesario para que se repare el daño endotelial nuestro organismo activa la cascada de coagulación. La cascada de coagulación en su reacción final va a generar la conversión de fibrinógeno en fibrina. Al haber esta conversión, el tapón plaquetario ya no va a ser fácilmente removible, va a tener estabilidad porque esta sustancia, la fibrina, es insoluble, a diferencia del fibrinógeno que dijimos que era soluble. Por lo tanto el tapón plaquetario va a estar fijo, no se va a mover fácilmente, ya no va a ser temporal y nuestro trombo va a tener estabilidad. Por lo tanto la fibrina es indispensable porque este trombo va a estar presente hasta que se repare por completo el endotelio y quién va a ser posible que este trombo pueda permanecer en ese lugar la fibrina la activación del factor 10, que dijimos que era el más importante, va a generar fibrina. ¿Cómo? Ya sea que la vía intrínseca o extrínseca, una de las dos, activó el factor 10. Y al tener factor 10 activado, el factor 10 activado va a convertir el factor 2, que es protrombina, en factor 2 activado, que es trombina porque la trombina es el producto que finalmente va a convertir el fibrinógeno, factor 1, en factor 1 activado, fibrina. Y si recuerdan aquí tenemos esta secuencia, pero ¿dónde quedó el 5? El 5 es cofactor del factor 10, es decir, que ayuda al factor 10, se necesitan los dos, trabajan juntos para generar trombina. Ahora hablaremos un poco de la relevancia clínica de la activación de estos factores pues ya que tenemos fármacos que inhiben este factor, el factor 10 activado y trombina. Estos fármacos son utilizados ampliamente clínicamente y tenemos los inhibidores del factor 10 activado y los inhibidores directos de trombina. Ahora ya vimos la importancia de la activación del factor 10 que, genera, que va a generar fibrina, pero ¿qué activa el factor 10? Sí, ya vimos que esta vía o esta vía van a activar al factor 10, pero ¿cómo? Iniciamos con la vía extrínseca, pero para eso vamos a hablar del factor tisular. Recuerdan, aquí tenemos el factor tisular, dijimos que era importantísimo, ¿por qué? Es el más importante activador de la vía de coagulación. Entonces, esta es una glicoproteína que se va a encontrar en las células subendoteliales. Esto es importante porque no está en las células endoteliales, por lo tanto no va a estar en contacto en condiciones normales sin daño endotelial con los componentes del plasma, entonces si no hay daño endotelial no activa la, la vía de coagulación. Entonces cuando tenemos un daño endotelial el factor tisular va a estar presente en el plasma, va a tener contacto y al tener contacto se va a encontrar con el factor 7 que va a estar circulando en plasma y lo va a activar, generando factor 7 activado lo cual genera un complejo, vamos a tener el complejo factor tisular, factor 7 activado. ¿Y qué va a generar esto?, pues como ya vimos cada factor activado activa otro, entonces el factor 7 activado junto con el factor tisular van a activar al factor 10 para generar factor 10 activado, que el factor 10 activado genera fibrina. Ahora sí el factor 10 va a ejercer su actividad, que es la conversión de protrombina en trombina y finalmente la trombina genera activación del fibrinógeno para convertirlo en fibrina. Pero aquí vamos a tener un concepto importante que es una amplificación por retroalimentación positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más trombina tengamos, más trombina vamos a generar. ¿Cómo? Pues la trombina, va a generar más trombina mediante la activación de otros factores. La trombina por sí sola activa estos tres factores, estos factores son importantes, vamos a tratar de memorizarlos, por esa razón les puse en este diagrama una T, para recordar que esos son los factores que activa trombina, tenemos el factor 11 activado y el factor 8 activado, que si ven estos factores están aquí en esta vía, aún no hemos hablado de esa vía, Vamos a iniciar a hablar de ella. El factor 11 activado, como ya sabemos, cada factor activa otro y es una cadena. Entonces el factor 11 activado va a activar al factor 9 para convertirlo en factor 9 activado y el factor 9 activado va a activar al factor 10. ¿Pero cómo? ¿Nos saltamos al 8? No, el factor 8 actúa como cofactor del factor 9 para la activación del factor 10, generando este complejo. ¿Cómo se activa el factor 8? La trombina lo activa. Ahora veamos todos los activadores del factor 10 juntos. El más importante es el complejo factor tisular y factor 7. Ahora, el factor 10 activado va a generar la conversión de protrombina en trombina. Y la trombina va a generar lo que ya vimos, más trombina, mediante la activación de tres factores. Que el factor 11 va a activar al factor 9, se va a formar el complejo factor 9, factor 8. El factor 5 va a actuar como cofactor del factor 10 activado. Y ahora sí, tenemos todos los activadores del factor 10 que genera trombina. Y ahora hablaremos un poco de hemofilias. Hemofilias son enfermedades donde hay un defecto congénito de un factor de coagulación. Hay dos tipos que es la hemofilia A y la hemofilia B. La hemofilia A va a tener deficiencia o disminución del factor 8 y la hemofilia B del factor 9. Por lo tanto, en las hemofilias no va a haber amplificación de la cascada de coagulación. Ahora vamos a hablar un poco más de la activación del factor 10. No se asusten, esto es lo mismo que ya vimos. Por la vía intrínseca necesitamos el complejo factor 9, factor 8 activado y mediante la vía extrínseca necesitamos el, el complejo factor 7, factor tisular. Pero en ambos se necesitan dos elementos extra, que es el calcio y los fosfolípidos. Entonces, el calcio y los fosfolípidos se van a unir a los factores de la coagulación que ya vimos para generar la conversión del factor 10. Esto es importante: sin calcio y sin fosfolípidos no tendríamos esta conversión. Los fosfolípidos van a ser obtenidos de la superficie de las células. ¿Esto qué nos genera? Que la cascada de coagulación suceda en esta superficie de las células en las plaquetas que también contienen fosfolípidos o en células que liberan factor tisular. El calcio importantísimo se le conoce como factor 4, se superrequiere para la formación del trombo. Sin el calcio no tenemos este complejo, entonces sin el calcio no tenemos la conversión al factor 10 activado. Y el calcio se va a obtener de las plaquetas activadas. Y un dato relevante clínicamente es esta sustancia, es un quelante del calcio. Los quelantes son secuestradores, por lo que el calcio no participará en la conversión del factor 10 y no se formará el trombo. Es lo que se utiliza para evitar la coagulación de los tubos que se utilizan para tomar muestras de sangre. Ahora, del factor 13 no hemos hablado, pero solo agregaremos que estabiliza la fibrina. como Creando enlaces cruzados. ¿Qué activa el factor 13? Trombina y utiliza como cofactor calcio. El factor 8 también tiene particularidades. Este no es producido en el hígado. Todos los factores de coagulación se producen en el, en el hígado, excepto el factor 8. Este se produce en las células endoteliales y este circula unido al factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand es esencial para la adhesión de las plaquetas. Aquí nada más veremos que estos circulan unidos y que el factor de von Willebrand aumenta la vida media en plasma del factor 8. Y ahora, cuando tenemos un daño endotelial, el factor 8 es liberado del factor de von Willebrand, es decir, ya no están unidos, se separan. Y a su vez, el daño endotelial va a ocasionar la activación o formación de trombina. Y la trombina, ¿recuerdan qué factores activa? Entre ellos activa al factor 8. El factor 12 lo tenemos en la vía intrínseca. Sin embargo, no hemos hablado del factor 12, es el primero. El factor 12 activado va a activar el factor 11, el factor 11 al 9 y luego al 10. ¿Pero qué activa el factor 12? La realidad es que no se conoce la importancia en la función de la cascada de coagulación del factor 12. Sin embargo, el factor 12 es activado por cargas negativas. Cuando tenemos una carga negativa se va a activar toda la vía de coagulación intrínseca y por lo tanto para estudiar la vía intrínseca se utilizan cargas negativas como sílica, esta se va a agregar al plasma de los pacientes y con eso se va a medir el tiempo que tarda en activarse esta vía, a eso se le conoce como tiempo parcial de tromboplastina y el factor 12 también produce bradicinino, lo cual es un link entre coagulación e inflamación. Esta vía no está muy bien estudiada, sin embargo sabemos que el factor 12 activado va a ocasionar la conversión de precalicreína en calicreína y la calicreína va a generar la conversión de quininógeno de alto peso molecular en bradicinina. La bradicinina es un importante mediador de inflamación que es vasodilatador y también mediador del dolor. Y hasta aquí pararemos con la cascada de coagulación. Haré otro video donde hablaré de lo que inhibe la cascada de coagulación.